Bueno, los profesionales que me han hablado de este tema han sido precisamente, eh, principalmente en el colegio. En el momento que hablo, uy, que mi hijo fue eh, diagnosticado, eh, pues eh, empezó a tener apoyos en el colegio de una PT y una una AL. Y, y también hubo una orientadora con la que tuve una reunión. Esos tres profesionales, los tres, los que me dijeron es que deberían... Que estaría mucho mejor si su idioma en casa fuera el español uh -huh. eh, se lo pedí yo creo que que no creo que no se lo pedí eh, en su momento yo le expliqué las mismas razones que no me parecía que no creía y además es que ya tenía cuatro años y ya hablaba mucho inglés entonces decidí no seguirlo porque pensaba que no, veía los resultados, y los resultados era que podía hablar perfectamente español e inglés, y que no hablar inglés no le iba a beneficiar tanto, eso es lo que yo pensaba. También es verdad que me vi algún artículo, me lo leí para después poder eh, defender mi postura, mm. y eh, yo no me acuerdo qué artículo, que decían que un bilingüismo real de 0 a 3 años en un trastorno específico de lenguaje sí que podía ayudar, ¿no? o sea que pero en su momento, pues tampoco le di mucha importancia porque aunque yo dudo de muchas sobre muchas cosas, eh, en este caso lo tenía muy claro. Eh, hace poco, cuando tuve una reunión con otra PT y otra AL, y la PT me estaba diciendo, oh, es que tiene menos vocabulario y es porque quizás es porque se le habla mucho en inglés, ¿no? Sí. Y me dio a entender que... Su, con su condición o patología, como creo que lo llamó en su momento, sí. eh, que deberíamos hablar un idioma. Y yo le contesté que tener un vocabulario reducido es una consecuencia del trastorno y no necesariamente del bilingüismo. ¿no? Entonces, eh, sí que es seguro que fue sin pregunta y fue una un comentario pues así un comentario libre y encima no basado en la evidencia ¿no? que era más bien lo que ella pensaba, era sí. como una ocurrencia más que evidencia